Hoy toca subir video pero no tengo absolutamente nada grabado Así que hoy te vengo a platicar de algo interesante Pero primero vamos por café hablarte sobre las oportunidades y el tren de las oportunidades. Bueno, algo que quiero que sepas y algo que quiero que entiendas es que el tren de las oportunidades pasa y pasa muy rápido. Tienes que subir, no hay estaciones, el tren de las oportunidades pasa, pasa rápido y te tienes que subir como puedas, como sea. El punto es que tú te subas porque ese tren va a pasar y no sabemos si va a volver a pasar. Creo que con ejemplos te lo puedo explicar Primero que nada quería explicarte cómo llego yo aquí, y es gracias a que tomo el tren de las oportunidades. Y es que un amigo, Ricardo, me platica acerca de Filipinas, y lo padre que es, y la cultura, y somos realmente culturas muy parecidas, la diferencia es que Filipinas está en Asia, está de un lado de China, y es impresionante lo parecidos que somos y lo, las similitudes que tenemos los unos de los otros. Pero bueno, lo que sucede es que él me empieza a platicar, y como que me anima, yo siempre quise irme a intercambio, pero es un proceso pues, que requiere que todos tus planes cambien, porque son seis meses que no vas a estar en el país y que vas a dedicar a estudiar en otro lado, a conocer gente nueva y adaptarte a esa cultura y conocerla. Y no es un proceso sencillo para varios, para mí no es un proceso sencillo, porque yo tengo muchos proyectos que quiero desarrollar y que quería desarrollar que tuve que dejar para irme a intercambio. Entonces... Después de que Ricardo me platica de eso, conozco a Kim, que Kim es una persona que trabaja en la Salle, que eh, estudió aquí en Filipinas. Y me dice, no, la escuela está increíble, anímate, va a estar bien perrón. Y checo los intercambios y resulta que solamente me puedo ir en enero. Para este entonces estábamos a, que es? ¿Julio, junio? Se me quedan como seis meses, entonces pues era un, yo, o sea, yo, yo tenía que juntar el dinero. Y hoy en seis meses pues sí está, sí está caro, T tomando en cuenta que un vuelo desde México hasta Filipinas creo que es el viaje más caro que existe en avión, porque es lejísimos. Entonces, ¡pum! No importa, vámonos, trabajamos día y noche, se logró, estoy aquí, ahora aquí, y ¡pum! Al final todas las oportunidades que se han dado aquí son cosas que... Se dieron gracias a lo que hice. O sea, gracias a que me subí al tren de las oportunidades es que estoy aquí. Y algo que te quiero platicar es que muchas veces el tren de las oportunidades no te lleva al lugar al que tú quieres en un principio. Pero te abre muchas, muchas puertas. Te pongo otro ejemplo. Antes de yo entrar a la universidad, yo estaba muy tranquilo, la verdad, yo no tenía... Yo no me preocupaba por las calificaciones. era un estudiante bastante mediocre. Como desde dos años antes yo ya quería estudiar Mercadotecnia. Y pues me pongo a investigar. Y resulta que en la universidad pública de mi ciudad, la Uach, no tienen mercadotecnia. ¡Madres! Entonces tuve que yo buscar por otro lado en otras universidades, y pues todas son privadas. Y yo en ese momento pues no me interesaba realmente ninguna escuela, entonces me pude investigar. Primero que me sale Tecnológico de Monterrey, y me enamoré. Me enamoré, neta, tienen la mejor publicidad. Me enamoré, dije quiero estudiar el Tec de Monterrey, y después me entero de las colegiaturas. Para los que no sean de México, el TEC de Monterrey es una de las escuelas más caras de México y cuesta alrededor de eso como seis mil dólares por semestre y es algo que es pues, bastante, bastante caro. Y yo, con mis calificaciones mediocres, dije, bueno, pues, creo que podemos subirlas. Entonces, para esto estaba yo en tercer, cuarto semestre de, de preparatoria y digo, no, vamos por todo, vamos a lograrlo. Y me metí y le di, Gran a la escuela, o sea, intenté subir mi promedio lo más que pudiera. Intenté poner mi 100% para conseguir increíbles calificaciones. Y además de eso, dije, a ver, hay raza que le dan becas deportivas y es malo en la escuela. O sea, este señor quería una beca deportiva. O sea, te imaginarás, ¿sabes cómo? Entonces, lo que sucede, yo no soy muy bueno para los deportes. Pero hay uno en el que seguro, estaba yo seguro que era muy bueno. Y sí, soy bueno, o sea, sí puedo entrar a un equipo de natación. Ahora no te sé decir si puedo conseguir una beca, pero sí te puedo entrar a un equipo de natación. La natación era eso, era la clave. Dije, no, voy a buscar, meterme un equipo, voy a intentar ganar, eh, aplicar para beca en, en Monterrey, que es la sede, la, la sede principal del TEC de Monterrey. Entonces entré a nadar y me acuerdo que yo en ese momento estaba recién entrando a la escuela de, bueno, yo estaba recién entrando a la alberca Y en la alberca funciona por carriles El primero es el más sencillo y el último es donde está el equipo Y donde entran y todo Yo me salté el primero al último en un día Por temas de mi irresponsabilidad Me terminaron sacando del equipo Pero agradezco mucho Porque en ese momento supe Que de lo era que era capaz Hablando en nadar Y que me enseñaron bastan, muchas, muchas cosas Aprendí muchísimo Y es una experiencia que o sea, no se pierde, ¿sabes? Y bueno, al final tampoco entro al TOI de Monterrey porque conseguir una beca es muy complicado y si consigues una beca es prácticamente crédito y terminas endeudándote de por vida con la universidad y es algo que no quería. Entonces se me abren las puertas, con mi buen promedio consigo una beca en la Universidad de La Salle, Chihuahua. Entonces conozco gente increíble, co hago cosas nuevas, creo proyectos nuevos y yo creo que no hubiera preferido estudiar en otro lado. La verdad es que La Salle pues es algo que yo no conocía y es algo que me ha abierto un mundo totalmente diferente, y al final, algo que batallé mucho es que no es el TEC de Monterrey, o sea, el, la serie no es el TEC de Monterrey, pero tiene ese algo especial que no tiene ninguna universidad, y es algo que yo batallé mucho para lograr ver, tardé como cuatro o cinco semestres en darme cuenta, pero wow, la verdad es que es una excelente universidad, y las oportunidades que me ha dado es increíble. Y algo súper interesante que me da mucha risa es que tú crees que el tren de las oportunidades no es para ti. Porque como no se detiene, dices, no, o sea, igual y se me está dando, pero no, esa oportunidad, no es mía. Pero una vez que te subes y que realmente estás trepado ahí, en el camino, te das cuenta que no hay nadie. Que ese tren está solo y resulta que ese tren venía exclusivamente... Solo para ti. Hasta mañana.